Amigos, estamos aquí en un nuevo video para este canal. Bueno, en este caso, hablaré de, de los siguientes capítulos de Marvel Spider-Man, la saga de Spider-Agila. Bueno, aquí empecemos. El capítulo comienza de inmediato con Spiderman con un nuevo traje que aparentemente se hace invisible y también intangible. Pero el chico de más lo detecta, pero el traje que anda como la mierda ya. Creo que por lo que entendí, parece que el sudor de Spider-Man creo que hizo el cortocircuito en el traje a vacío y lo tiró a la basura. ¿Qué fue eso? No sé, solo pasó una referencia a Spider-Man No more. Pero está siendo observado por un tipo misterioso, entre comillas. Peter después de hablar con Harry que estaba jovenado por la muerte de su padre como lo dije en un resumen antes y, con más y como es y con Gwen pero Gwen bueno se va y aparentemente el traje invisible de Spiderman ya no está más lo busca, lo busca por todos lados pero el traje ya aparece ya metido en él aparece un tipo con el traje invisible y golpea a Spiderman creo que es claramente una referencia a Kane bueno este Kane trucho no habla y ya se va a las instalaciones secretas de la escuela para robar algo pega el rastreador de Agnew y lo rastrea. y más vale va con él localizan a Kane en los autores softcore y aparece así sin más y daba una pelea entre los Fibre años y también Harry que estaba ahí con la, con la espada y con la máscara y se enfrentó a él. y cosas realmente inexplicable de la nada aparece Spider-Way well. O sea, algún estético de eh, poderes. ¿Cuándo se vio eso? ¿Cuándo vio que ya tenía habilidad ese? En ningún momento. No sé si le dio el gas ese que vimos en los capítulos anteriores, pero no, no, no, no se explicó ni un momento cómo pasó. Hay ah, cosas mal explicadas. La piba anda sin máscara. Totalmente inexplicable y forzado. Localizan a Kane en la estatua de libertad que quieren explotar toda la mierda con un gas que no sé de, de dónde cada más ha salido, pero tiene otra pelea más. Trata de desactivar esa bomba. la desactiva Y veis al Pero esto no ha terminado, el que trucho creo que se transforma en un monstruo de daña y comienza en mierda ese helicóptero de lo que estaba ahí. y parece que aparentemente lo va a escapar, aunque sea de gran tamaño creo que nadie lo vio, ah sí, Spider-Gwen ya tiene muchos admiradores Después de también Harry creo que se sorprendió al que Peter revelaba su identidad, ¿no? Pero aparentemente por excusa parece que todos los ciudadanos de Manhattan tienen poderes advenidos, lo cual es un virus que es esto algo así. De un día para el otro las personas andan por todos lados haciendo Spider-Man, sabiendo solo poderes y todo eso. Y una roba, trabajo Spider-Man, Spider-Man, ya que ella es la heroína favorita de todos. Oh, en, uh, <Susurra> Pero la cosa se complica cuando aparece Cosmos. En los cómics de spider Island, él no tuvo nada que ver. Quiero decir sí que este Cosmos sí se parece de las películas, pero bueno, bien, no hay nada que decir de él ya que lo derrotan en poco tiempo. Ah, sí, también descubrimos que la Morocha latina la tienda también tiene poder. Pero en la escuela llegan los malos de Hydra para acabar a todos y justo aparece Black Widow. Black Widow para salvarlos y hacen mierda a todos esos soldados. Sí, sí. Spider-Man y Black Widow van a una locasión secreta. y Salva una pelea en mente entre ellos derrotan los fríos y lo una jaula de cristal pero vamos no, a escapar Empezamos una pelea final entre spider-man spider well, Black Widow en contra los agentes de Hydra, pero no le pueden vencer así que aparecen los ciudadanos spider-man y eh, derrotan a todos ellos Sí, un capítulo bastante raro. estar está aterrando y los, los demás desaparecen Ya que no aparecen los otros capítulos de spider-island bueno lo más interesante es que pues, aparentemente las sombras web se han trocado los monstruos Peter va a visitar a Web pero se encuentra a ella transformada en, en un monstruo año. Podrían tener un mejor diseño, pero este diseño no. Me da mucho, me da marrisa. Da daña aña con a ayudar a Peter y tiene la spider web Monster. Logra no escaparse, pero no importa porque en la siguiente escena que no lo vemos la logran tapar. Y se celebra así nomás. Pero la cosa de cambio de rumbo cuando aparece Kraven, el cazador, para cazar a la Spider-Wayne y a la de Basa y Los pibes tratan de evitar que Kraven no la mate a ella. Pero Kraven es derrotado por una camioneta bajada por Harry. Esta ya se fue a la mierda hace rato. Parece es que Harry localizó a ese monstruo que apareció en el primer capítulo. que Después descubrimos que no lo sabíamos. Es Norman ¿no? Osborn, el papá de Harry. Son unos tres diálogos. Pero el camioneta es tumbada a la mierda cuando aparezca a Kraven. Pero Kraven es atacado por Norman, monstruo araña. Y spider wen también se escapa de ellos y trata de enfrentarse a los pies. Gwen bueno, irrita a la mierda pero es salvada por Harry que ya tiene un planeador. Y el planeador y hay un traje ¿eh? a que nos intuye esto. Ambos firmes se ponen los trajes naranja y se enfrentan a estos. Se enfrentan a Kraven y a los monstruos años. Anya logra detener a spider wen monstruo y de manera similar que en Avengers 2. Kraven derribó a Norman y quiere matarlo pero Peter lo detiene Kraven se vuelve a levantar pero es derrotado por la Spider-Web Monstruo que lo enreda todo este daño Después de ello, se dibujan un logos de araña en los hombros y se dibujan unos logos de araña en los trajes y Harry trata de hablar con su padre pero su padre logra no escaparse ya vemos que el... el dios Spider pues, se está extendiendo en todos lados la pregunta es donde corno está más Morales? Es, está Hasta él mismo lo preguntó. Van a ver si la, la tía de Peter está bien, pero ella también tiene poder daño y de repente se convierte en un monstruo. Logra detenerla, pero oh, no. la detiene y luego se alejan de ella. Mientras tanto, la secundaria, Andia investiga. Andia averigua una cura para curar a Spider-Web monstruo, pero creo que hay una señal o algo así. Señalo así que controla la araña a Norman Y todas las arañas van para allá, incluyendo las spider que rompe la jaula Y parece que infectan a Anya y, y creo que en ese momento se había desarrollado un antídoto Van a convertirse en un monstruo Todas esas arañas van a Toroscor Oscar a seguir a Norman Y los dos amigos van allá a detenerlo Con los tanques de agua los, los tiran y detienen a algunos de esos bichos Y luego lograron entrar a Oscar Se encuentra con Norman y convertido obviamente en un monstruo de araña que no se ha visto cómo había sido manipulado por alguien y cómo se puso el traje en el, la primera parte. Pero vamos a decir que en el episodio 15 o algo así en la saga de Dog, cuando destruyó el gas ese, creo que por eso sobrevivió a esa explosión. Sobrevivió a esa explosión y creo que fue, fue manipulado por el creador de ese gas. Pero de la nada aparece Chacal que es el que está detrás de todo esto de toda esta invasión arácnida Aparentemente cuando Norman destruyó todas las arañas de prueba que había en la escuela de los pibes el gas ese se abominó en la atmósfera haciendo que todos los ciudadanos se trajo arañas y aparece Norman con una mejor apariencia porque le habían inyectado una especie de cura que no era muy efectiva ¿no? y ya con conciencia o cerebro trata de, de, de pelear contra el Chacal Norman está muy cansado y logró derrotar a la Chacal Necesita cuidarse Norma de inmediatamente si no se va a morir Pero Chacal trata de darle un ataque sorpresa y, y le lastima fuertemente al hombre de Norma se lanza para derrumbar a Chacal Y Peter y Harry son rodeados por muchas dañas Norma ya no puede más y ya es derrotado por Chacal Spider-Man tira la mierda a Chacal Peter ya no puede más ocultar la verdad de revela a Harry de que él siempre fue Spider-Man Spider-Man este tiempo, Pete. ¿Tú? ¿Tú y va a hacer todo para ayudar a las papás, a darle su sangre para curarlo ¿no? Le di la norma y vuelve a la normalidad Los más pibes se llevan a norma y con spider está solo es capturado por todas las arañas El jacar sigue y lo manda a Spider-Man al techo y justo que más morales ahí estaba Había sido capturado por el mucho antes, y el Jackal que no tiene aparentemente ninguna motivación motivación solo que es malvado porque si sí, está orgulloso de todo y las arañas lo siguen a él no es el día de todas las arañas así que pasemos al capítulo siguiente. y el último más morales logra despertarse y rompe las esta araña que lo no tenía presionado y se sale y también el fin se enfrentan todas las arañas que estamos custodiando en ese lugar las arañas lo logran tapar pero justo salvados por harry que su traje es apto para protegerse de los ataques no Bueno los van al la laboratorio y ven que Norman ya se ha cuidado por completo Y con la sangre de Spider-Man ya que se ofreció a Cosbabel de todo Cuidada de la infección maligna A veces se lo pide ya que los monstruos de arañas quieren entrar y atacar todo Pero los rodean muchos y muchísimos Ya no han preparado todo, ya salen a las calles de Nueva York Y van a secretar a cada uno de los ciudadanos y también personajes que ya habíamos visto Parece que Hardy tiene unos oportunos robots que se van a meter ahí obviamente para sentarse allá acá Y bueno se Oscar otra vez se encuentra con más bichos Daniel y, y le dispara con el líquido ese que lo devuelve a la normalidad y de que él se quiere ser raya o así de todos los años Pero logra untar el coso ese a tiempo y trata de conectar los cables para que se, para que se abra el gas ese para curar a toda la unidad. La personalidad de Harry es medio dudosa, ya que un momento está de acuerdo con Spam y a veces está de acuerdo con él y la otra vez está enojado. Después hay una cuenta de a cliché y bueno, ahí ya. Me salteo todo y vuela a todos los dos Oscar a la mierda. Ya le dije la por de Harry, bueno, está enojado con él y ya no lo quiere ver más, algo Pero pido de convencerlo de que ya se liberó el gas ese y cuidó a todos, ¿no? Y vemos más personajes que vimos antes que ya vuelan a la rueda, ah, sí, incluyendo Spider-Man. Y todo vuela a novedad, Harry con sus padres en silla de ruedas, van al lado subterráneo de Oscor y se encuentra, quiere que Harry se ponga ese traje y bueno vemos que el traje ya ha cambiado y se parece más al de Hogoblin. Bueno, vemos que ya se ha calmado todo el desastre de Nueva York y todo volvió a la realidad. los tan felices y contentos. Por lo menos hasta los capítulos finales. Bueno amigos, ya ha sido eh, Marvel Spider-Man, la saga de Spider man Si te ha gustado eh, dale un me gusta, y compártelo y suscríbete si siguiente me con este. Bueno, nos vemos que mmm, sigue la parte de Spider-Man. Marvel Spider-Man, la saga de Hogoblin y la segunda temporada. Todavía esta tortura no termina. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.